Hola buscadores, la frase de hoy es La felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección Y ahí seguro que más de uno o se ha enfadado o como mínimo está pensando en cortar el vídeo Porque hay, bueno, la, el consenso social normalmente es que la felicidad no depende de nosotros, sino de lo que encontremos. Entonces sería el azar. Que en esoterismo te diría que no existe el azar, lógicamente, y que por lo tanto, aunque parezca azar, es que digamos, te lo, te lo ha traído hacia ti, tu alma, o tú lo has provocado, con lo cual sería tu karma, etcétera Siempre hay una razón detrás. Pero aquí yo quiero ir más allá, porque la felicidad Primero, se entiende mal. ¿Vale? Por parte de todo el mundo se espera o se piensa que la felicidad es un estado al que puedes llegar o no, pero bueno, que te puede costar lo que sea, pero que cuando llegas ahí ya está, ya soy feliz para siempre y vamos a comer perdices. Y no, no es, no es así. La felicidad es un estado en el cual tú te encuentras bien, te sientes bien, claro, sí. Pero no es un estado fijo, es algo que ocurre en un determinado momento, una sensación que tú tienes, momentánea. Y esa momentaneidad puede ser más o menos larga, pero no es algo fijo, estático y ya para siempre, sino que viene y se va, viene y se va. Eso de entrada. Segundo, que la felicidad, le podemos dar el nombre que queramos. Uh, un niño puede ser feliz comiendo una piruleta o un caramelo. vale Pero porque entonces su felicidad, su definición de felicidad sería un placer físico. También muchas personas ya adultas consideran que la felicidad es eso, un placer sostenido en el tiempo. Uh, felicidad sexual, o sea, lo estoy pasando muy bien sexualmente con alguien y soy feliz, o emocionalmente, porque estoy enamorado de alguien, vale parece muy bien, o si eres más mental, pues uh, soy feliz porque he descubierto algo, o mi mente ha entendido algo, etcétera Todo eso serían parcelas o ma maneras de sentirse feliz. Pero en realidad, la felicidad, la única que puede durar de verdad, es la de sentir paz y serenidad interna. Esa felicidad, que para la mayoría de la gente dice, oh, qué tontería, qué poca cosa, ¿no? Pues no, es mucho más valiosa. Porque una felicidad intensa emocionalmente, puedo tener un orgasmo con la persona a la que más quiero, por ejemplo, y sentirme, bueno, pues en la gloria, eso no es felicidad, eso es placer. Que no digo que no se tenga que buscar, ¿eh? no estoy diciendo que sea malo, ni que hoy oh, no, eso no, no, no, no, simplemente estoy acotando los términos para que se entienda. ¿Vale? Buscar la felicidad está bien, pero la felicidad no es nada que tiene que ver con lo material, no tiene nada que ver con eso. La verdadera felicidad, la única que hay realmente, es estar bien consigo mismo. Y eso es. Estar en paz. Estar en paz y serenidad interna. Y eso te hace sentir bien, muy bien, pero no con placer enorme alto. Porque cuando subes emocionalmente mucho, acabarás bajando emocionalmente la misma cantidad. O como quieras decirlo, ¿no? Al mismo nivel, al contrario. Las emociones siempre son... Como una montaña rusa, ahora estoy muy bien, ahora estoy normal, ahora estoy muy mal, ahora vuelvo a subir, es inevitable. Las emociones forman, esta, esta montaña rusa forma parte de la de la definición misma de las emociones, quieras o no. Y el placer es igual, y me refiero por ejemplo al placer físico, es imposible tener placer sexual siempre, a todas horas, por ejemplo, eso ya lo sabemos, ¿no? pero piensa en ello. Tú imagínate que estuvieras en orgasmo constante. Eso no sería felicidad, la verdad. Eso sería tan desgastante que probablemente te morirías pronto. ¿vale? Y quien dice eso, cualquier cosa. Si tú comes algo que te gusta y que de verdad para ti es un placer enorme, que te gusta mucho, sea lo que sea, a la que comas mucho, de eso se te irá ese placer. Se convertirá en algo habitual y por lo tanto desaparecerá. Por eso todo lo que sube tiene que bajar. Y todo lo que baja tiene que subir, ¿vale? Por eso la felicidad no es eso, ¿vale? La felicidad es la serenidad interna, la paz y la serenidad interna. Y eso, actualmente, tal como solemos estar nosotros, tampoco es duradero, ¿vale? O sea, podemos llegar a una serenidad, a una paz, hasta que viene algo, sea kármico, sea de, de los de exterior, sea... Cualquier cosa que te desbarata esa serenidad, esa paz que tenías y vuelves a estar otra vez en, en, en danza emocional. Vale. Pero sí es posible llegar a esa felicidad, no te diré que eterna porque no creo que exista nada de eso, pero sí de muy larga duración, cuando logras controlar que no digo reprimir, recordar, te lo he dicho muchos, en muchos cursos, la represión no va bien, no es buena, no es correcta, las emociones no hay que reprimirlas, pero sí controlarlas. Al igual que hay que controlar la mente y hay que controlar el cuerpo físico, cada uno de nuestros cuerpos tiene que ser controlado por la personalidad y mejor todavía por el alma. Cuando controlas bien eso, lo que tienes es una serenidad y una paz duradera. Y entonces... A eso sí, a ese estado, se le puede decir, soy feliz. Pero no será, soy feliz, sino, soy feliz, estoy sereno, estoy en paz. Es una felicidad que vale la pena, que es duradera y que realmente la puedes hacer durar muchísimo. Fijaos que entonces todo esto te lleva a la frase. No es por casualidad que tienes felicidad. Claro que no. Si has llegado a sentir felicidad, es porque tú has elegido tener, tener felicidad. Es una elección propia. No es por casualidad, ¡ay, ahora tengo serenidad y paz! No, me la he ganado a pulso. He decidido que quiero estar sereno, que quiero vivir en paz, sentirme en paz interna. Y cuando la consigo, estoy feliz. Todo depende de ti, siempre. E incluso en otras felicidades menos espirituales, menos profundas, ¿vale? Pero siempre todo depende de ti. Que los demás pueden intervenir y causarte problemas, ¿vale? Sí, puede que haya un karma ahí, que tengas que aprender algo, pero cuando has llegado a ese estado que, del que te estaba hablando yo, ya no, ni eso. Ningún karma te puede sacar de esa paz realmente, ¿vale? Pero, bueno, hay un trabajo a realizar, evidentemente, Largo, difícil, complicado, y desde luego vas a encontrarte con todos los obstáculos de la sociedad que no quiere que seas feliz. La sociedad no busca la felicidad de la gente, la, la sociedad busca su autoconservación, la sociedad, no las personas en concreto. ¿eh? Entonces, la, la sociedad necesita que todos seamos borregos que siguen lo que hacen todos, lo que se ha decidido que tiene que hacerse. Por lo tanto, hará todo lo posible para que no seas feliz. Todas las leyes, todas las normas que se hacen son para conformar una sociedad en la cual todos somos unos borregos. Y entonces ahí, bueno, puede que alguien se confunda y crea que es feliz siendo un borrego, pero yo creo que no. Y menos tú que me estás escuchando, seguro, porque aquí si estás escuchándome es porque te interesan estos temas, ya no podemos volver atrás y aceptar. Ser, formar parte del rebaño, ¿verdad? Bien, pues, de verdad, vale la pena. Pruébalo, inténtalo. Puedes ser feliz. Preguntas en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.